Quería empezar la de prensa eh, comentando eh, yo entro eh, como trabajador de Opel en 1994. Eh, llevo ya los seis periodos de elecciones sindicales en Opel, eh, donde he salido elegido representante de los trabajadores y durante todo este tiempo pues, bueno, he pasado por distintas responsabilidades dentro de la organización, dentro del sindicato. El motivo de la rueda de prensa es para trasladar a la opinión pública lo sucedido a principios de julio respecto al despido del secretario general de CGT, Aragón La Rioja, y delegado y miembro del Comité de Empresa de Opel España. Soy yo. Y nada, hemos convocado a esta rueda de prensa para denunciar esta situación que ha generado una multinacional como es Opel, en la que creemos que hay un trasfondo de persecución sindical hacia una persona que lleva años en el comité de empresa y años denunciando las situaciones laborales que se viven en Opel. Fui despedido a principios de julio, aduciendo una incapacidad sobrevenida por parte de la empresa. Realmente hay un trasfondo, trasfondo sindical y es de persecución sindical. Opel España no perdona, me la tenía jurada desde hace tiempo por diversos procesos reivindicativos en relación con el amianto, denuncias sobre todo de prevención de riesgos laborales, tema de horas extras, eh, son muy, muy numerosas las denuncias que he presentado como trabajador, como delegado y como responsable de la organización en Aragón, y eso Opel no lo perdona. Desde CGT entendemos que es un ataque directo a, a tanto a los representantes de los trabajadores como al sindicalismo, como a los trabajadores en general, y tampoco vamos a perdonarlo. Vamos a dar respuesta social ante esa provocación que ha habido por parte de la multinacional. Entendemos que hay que responder con contundencia. Eh, las movilizaciones empezarán en Aragón y en Zaragoza el próximo 8 eh, próximo en una, una concentración, pero nuestra idea es extrapolarlo a Aragón nuestra la Zaragoza y que, que de momento en todo el estado se conozca lo que ha hecho el Grupo Estelantis con, con César y con la CGT y el ataque directo a la CGT. Incluso estamos ya organizándonos a nivel europeo y a nivel mundial con las organizaciones afines con las que trabajamos. Habrá que decirle a los posibles compradores de la marca que a lo mejor esos vehículos que están comprando están producidos por una multinacional que no tiene el mínimo respeto hacia los trabajadores ni hacia esa clase social que le está comprando esos modelos. Muchas gracias.